a eh, veces es jodido hablar de cómo te sientes y que nadie te escuche el decir que sientes por dentro que te está quemando y que nadie te oiga a pesar de que tengas a mucha gente alrededor mucha gente a mi lado no me han escuchado cuento mis lamentos no me siento apoyado un día bien al otro mal esta mierda me va fatal, me importa un carajo mi puta estabilidad emocional. Me siento juzgado, atacado y criticado por cómo me veo. Me siento. Entre gentes. Necesito que me digan Que nada saldrá mal Sabiendo perfectamente Que todo acabará fatal Sé que habrá alguien más Que me escuchará Se identificará Alguien me comprenderá Mucha gente que ya